madres bienvenidos a otro episodio de Comadreando Podcast. Soy su presentadora, Marcy, y hoy tenemos dos invitadas increíbles. Sus nombres son Penelope y Paola, y dejaré que se presenten. ¿Quién eres? Cualquiera de las dos puede ir primero. Uh, ok, mi nombre es Penelope Antonio Taveras. Hola, ¿cómo están? Hola, Paola. ¿Cómo está? Yo, yo no sé, porque ustedes saben que esto es, esto es un tema, esto de es la... Ay, Dominicana. Sí. Todo un proceso. Sí. Todo un proceso, sí. Entonces, eh, díganme más sobre ustedes. Penélope, tú eres una mami de un niño con autista, en el espectro autista. Eh, ¿Qué más que quieres decirle a la audiencia? ¿Cuántos hijos tienes? No sé. Ok, ok. Um, bueno, sí. Tengo tres hijos. Eh, mi niño menor tiene ocho años. Se llama Itan, eh, y está en el espectro autista. Y bueno, eh, wow, es especial, súper eh, increíble. Eh, y es la razón, la principal razón por la que estoy aquí hoy con ustedes. Ok. ¿Y tú, Paola? Bueno, yo tengo yo tres tengo hijos. Mi hijo menor se llama Adrián, tiene tres años y también está dentro del espectro autista y hace todo un desafío. <risa> yo, okay. yo, yo, yo bendigo a todas esas mujeres que dicen, ¡Ay, sí, no! ¡Ay, qué bendición! Es una bendición porque, claro, los hijos siempre serán una bendición, pero realmente okay. tam también hay días que uno dice, Púnchale, ¿Pero ¿y entonces, Dios? ¿Qué decir? No, claro. <risa> claro <que sí. risa> Entiendo completamente. Entonces, eh, se fue. No, yo, yo lo agüté de las dos. Ok. ok, porque no, le, no, no la veo, dale. Okay. El tema de hoy estaremos discutiendo el problema de falta de recursos eh, y apoyo para los padres de niños con necesidades especiales allá en República Dominicana. Y la razón por la que escogí sí. este tema para hoy es porque me llegué, me llegué a conectar con Penélope por vía de Instagram y me. Ella me, me llamó la atención que ella está teniendo un concierto benéfico para recaudar fondos para la, la, la, la asociación de Luzma. Eh, entonces, pero antes de eso, vamos a entrar en, en algunos detalles. Eh, ¿Cuál es tu carrera? Pene, lo que tú puedes comenzar. Ok, eh, yo, soy, um, yo hago bienes raíces, eh, esa es, ese es mi trabajo. Solo lo ejerzo en alquiler, no estoy en ventas. Por la misma situación con el niño, tuve que bajar un poco, um, coger mi trabajo part-time. Hago tiempo en la casa y tiempo un poquito tiempo fuera. Pero sí, me dedico a la renta de apartamentos aquí en la ciudad de Nueva York. Esa es mi carrera. ¿Y tú, Paola? Bueno, hija, mira. <risa> Yo dirijo fundación Luzba a, a República Dominicana, eh, sin embargo yo soy una dominicana banderada que tuve que dejar mi, mi adorado país por, por mi hijo Adrián, porque definitivamente en Estados Unidos hay mejores recursos para ellos, mejores programas, eh, aquí yo dirijo la fundación de ATAPIEN. También soy agente de bienes raíces, pero yo me, si yo, yo estoy también más focalizada en la venta eh, de bienes raíces en Orlando, Florida. También soy pública de carrera y, bueno, y me desarrollé en la banca, por eso te digo ay... Si yo tampoco, de todo lo que yo hago, va a dar vergüenza porque van voy a decir, ¿y entonces? ¿tale? ¿Qué, qué no, es las lo no, no, no. que hacen? Las, la, las mm. comadres del grupo, o sea, de la, las que escuchan el show, ya, ya saben que yo soy todóloga, entonces, todas las mujeres que yo traigo son mujeres emprendedoras que no solamente hacen una cosa, sino que están involucradas en todo. Entonces, entonces, no, no, sí. <ríe> entonces eh, ¿Qué, Paola, te quería preguntar, eh, ¿qué fue lo que te motivó, aparte de tener a tu niño, ¿qué fue lo que te motivó a crear esa, esa fundación Luzma eh, para ayudar a otros padres de niños que están en el espectro autista? Sí, mira, yo siempre he sido muy empática con el tema, con el tema social. Eh, al tener al niño, una de lo, uno de los grandes desafíos era y en ese entonces a mí me, me dieron el diagnóstico de mí hace aproximadamente ocho años. Y en ese momento, a mí me dijeron autismo y yo me quedé, ¿qué? ¿Cómo? ¿Cómo así? No sé qué era. Entonces, eh, claro, yo estaba en ese momento eh, el mundo financiero. Entonces, cuando tú no, no te manejas dentro como de ese ambiente, hay mucha ignorancia en el tema. Y una de las principales razones que a mí me motivaron en aquel momento era, era eso. Yo decía, bueno, eso era porque eh, estaba en una clase social más o menos media, donde conocía, tenía muchas relaciones en ese entonces, por mí, en el banco, y yo no sabía nada de lo que era autismo. Posteriormente me fui volando en el tema y me fui adentrando en esta parte de nuestra sociedad, vulnerable, donde tú, a ti te dan un diagnóstico, pero tú estás en el aire totalmente, como madre, como familia, tú no sabes, tú no sabes nada, tú te encuentras donde los compañeritos las escuelas no tienen esa introducción, tampoco en el tema del trastorno del espectro autista, ni tampoco ni de las discapacidades cognitivas. Entonces, ese, yo creo que ese fue mi, mi mayor humor. Yo me madres que... Íbamos a un lugar que recién estaba colocando el Estado para tener con discapacidad cognitiva. No lo había ni siquiera abierto. Y, y esta madre llega de San Juan, también un pueblo de nuestro país, que está muy distante de la capital, ¿sabe? de la ciudad, decirlo así. Y esa madre llega 20 minutos después de de haber o sea, de lo, de la hora que le habían colocado, pues había durado cu casi cuatro horas de camino para llegar al lugar de su terapia, para recibir tan solo 40 minutos de terapia. Entonces, cuando yo vi eso, cuando yo vi eso, yo, yo dije, ese, ese mismo día yo dije, pero es que esto, esto, no, puede, esto no puede ser real. En ese, en ese momento, yo dije, no, eh, yo, yo me acuerdo que yo me soñé yo soñé literalmente con el nombre, yo siempre lo digo, yo, lo digo, yo no sé qué tú tienes, pero yo me soñé literalmente con, con la organización y, y ahí empezó todo. Ahí ese fue mi mal motor, ver que había madre, había situaciones, había ignorancia en el educativo, no había programas. Yo viajaba en ese entonces, yo pagaba muchísimo por 40 minutos de terapia. No aparecían centros. Los centros que aparecían yo tenía que esperar seis meses o, do, o dos años. Mi hijo tuvo que esperar dos años para que le dieran apertura al, a la terapia. Y todavía nosotros estamos en la situación y por eso es que es importante que se y que hayan personas que nos podremos hacer algo de eso. Wow, qué, qué relato más, cómo te digo, me, me, me relaciono mucho con lo que tú has dicho, porque en realidad, ok, uno tiene muchos recursos aquí, pero me, me relaciono mucho con la experiencia de sentirse como en el aire, en ese momento que te dan ese diagnóstico, porque en realidad nosotros como dominicanos, aquí y allá, porque es lo mismo, yo creo que somos todas más o menos contemporáneas, yo tengo 39, y cuando yo crecí, yo nunca escuché de eso, del espectro autista, tampoco, o sea, el lenguaje del dominicano, nosotros no teníamos esa palabra en realidad, ahora sí, pero antes lo que decían, lamentablemente, es, decían, ah, ese niño está loco, o ese niño tiene problemas, o lo que sea, ¿verdad? Algo bien um, despectivo usaba una palabra bien despectiva para para comunicar de que el niño tenía necesidades más allá de lo que uno podía o sea entender pero eh, no completamente yo entiendo cómo ustedes se sintieron es como que te da una patada en el hígado entonces tú te quedas así como que wow qué es claro. eso y ahí empieza la jornada de uno de hacer eh, eh, hacer, um, buscar información, buscar recursos, que nadie te dice de que, mira, aquí está el libro de cómo ser una madre autista, eh, sigue este paso, este plan, vas a ir de paso a paso y así va, va a suceder. Um, pero quería, Penélope, dime tú a mí cómo, cómo fue tu experiencia al saber de qué ítem te lo diagnosticaron con autismo. O sea, ¿qué fue lo que primero viste? Que te dio como um, esa corazonada como madre de, de, de buscar ayuda? Um, okay. Lo primero que yo vi diferente de él es que él ya hablaba e imitaba todo, casi a los 18 meses. Él nos imitaba lo que hacíamos, decía bye bye. Eh, lo, mi primera alerta fue que él comenzó a no responder a su nombre. Tú lo llamabas y tú decías, y tan, y y él como que no te escuchaba. Y yo dije, bueno, cuidado si el niño tiene problema en el oído. Eso es lo que yo pensaba. Pero entonces después me comencé a dar cuenta que él dejó de hablar. Dejó de hablar, las palabras que decía, las echó para atrás, no decía nada, lloraba sin razón, se reía y lloraba sin ninguna sin razón. Entonces yo lo que hice fue que lo llevé a donde su pediatra, y la pediatra fue que me dijo, yo creo que Itán está en esto, al igual que, como tú dijiste, una patada en el hígado. Para mí fue, o sea, yo estaba totalmente, yo no me había dado cuenta lo desinformada que yo estaba hasta ese día, porque yo me quise, o sea, yo me, yo me quise alterar con la doctora y dije, no, usted está loca, que eso no es así, porque el autismo no es esto, porque los niños que tienen autismo hacen esto o lo otro. Porque yo me llevaba, yo estaba en mi cabeza los personajes que te ponen en las películas, que no nada que ver. Entonces yo me di cuenta, Dios mío, pero yo no sé nada de esto, nada. Entonces ahí empezó, como tú dices, no te dan una guía de cuáles son los primeros pasos y eso. Nosotros estamos aquí en Estados Unidos. Imagínate lo que es en nuestro país. Entonces yo lo llevé a chequearse el oído porque yo insistía en que no, que era que él no oía. Pero ya después que lo llevé, entonces ya, tú sabes, ya, tú sabes que cuando uno, tú, tú tienes tus hijos, tú quieres lo mejor para ellos. So, uno tiene que bajar, pero para mí fue, los primeros tres meses fueron súper difíciles. De verdad que sí, yo no lo creía. Súper difícil. Otra cosa que quería comentar es que uno se siente como aislado en un, senti en un sentido, porque, por lo menos mi familia, yo no no tengo a nadie que sea autista, o sea, en la escuela tal vez había uno que otro niño, pero que en realidad los niños con, de educación especial estaban completamente separados aquí, en los Estados Unidos, cuando yo estaba más, más joven, yo no veía a esos niños, yo no, no tenía como interacción con ellos, entonces, o sea, fue como algo bien chocante para mí, y, y, y ir informándome, entonces tratando de buscar recursos y buscar otras personas que podían relacionarse. Entonces todo lo encontraba era como online o tenía que ir downtown y no había gente dominicana, no había gente de color, o sea, era gente blanca y, y que no se podían relacionar con la cultura de nosotros, porque en realidad nosotros... Nuestra cultura es muy diferente a lo que ellos te están acostumbrado y, y yo, yo encuentro que... Valoramos mucho nuestra, nuestras raíces y queremos que, aunque nuestros niños sean especiales, que todavía compartan en, en, en diferentes cosas oh, que sí. hacemos, o sea, pasar tiempo con la familia, ir a... a por lo menos a la familia mía le gusta hacer muchas fiestas, pueden participar sí. en fiestas y esa cosa. Entonces, sí, tú sabes, eh, eh, no todo el mundo puede re, eh, relacionarse con eso, pero era era bien fuerte. Incluso todavía educando a la madre mía, porque mami ya tú sabes de la, la, la generación que nacieron los 60. Que ya. Yo tengo otra historia, mi mamá mi mamá, mi mamá. Mami hizo una capilla a la Virgen de Guadalupe. Sí. Literal, esto sí. no es mentira. Mi mamá le hizo una capilla a la Virgen de Guadalupe para que mi hijo hable. Con oh, una promesa. Y allá tengo yo que estar todos los días de diciembre en Santo Domingo porque la Virgen tengo que hacerle no sé cuántos días y Ay, no sé qué bien. cosa. Y yo le digo, está bien, mami, vamos a hacer todo lo que tú quieras con la Virgen, no hay problema. No, porque mami, imagínate, no problema le voy a hacer? Eso también yo tengo que coger para Santo Domingo, yo no sé, cuando él en dieciocho 18. ¿Para se... no sé. Ya tú sabes. <risa> <risa> la familia, mira lo que son los esposos, la familia, la abuela y los hermanos. Son, son historias totalmente distintas. Eso habría sí. que, tú, uh -huh. tú tendrías que hacer, Marci, un par de programas más para introducir. Entonces, ¿qué pasa con la sí, abuela, sí. Niño, con el niño? Sí, tú, tú me entiendes. Yo estoy sí, traer sí. una no, abuelita no, no, no. de esas modernas, más o menos, pero... Es fuerte, entonces después comienzan a tratar de sacar, ¿cómo se llama? Buscarle el otro pelo al gato o el otro rabo al gato. Y buscando a ver de dónde salió eso y, y, y lamentablemente, o sea... Es Yo te dije genético. que no te casara con ese hombre. Ajá, eh, pero es algo genético, no es, no es culpa de nadie. En realidad no es culpa de nadie, no es, no es nada que tú tomaste, eso es... Algo que está pasando ¿Cómo? y ahora estamos. ¿Cuál es las cifra? Uno en cada 36. Cuando ayer me lo diagnosticaron hace cuatro, 14 si sí, cuando él tenía. Hace 12 años, cuando me lo diagnosticaron, era uno en 88. Y mira por dónde va la cifra wow. ya. Uno en 36. Es fuerte. No se sabe qué es. Sí, pero, es pero que yo no creo quizá que porque. No creo que. No, es que no creo que sea porque hay más autismo. Creo que es porque hay más información y no hay, hay más detección. Pero, yo no creo que, que el autismo se multiplicó. No. Es que yo creo que la gente está poniendo más atención a, a, sí. la, a las cosas yo ahora. Creo que, más, creo que hay más mecanismos de, de atención, hay más conocimiento eh, y eso por supuesto lleva, lleva, lleva a, a tener mejores resultados o, o resultados más específicos sobre estas estadísticas, uh -huh. pero por lo menos uh -huh. por lo menos en Estados Unidos hay cifras. O sea, por lo menos uh -huh. en Estados Unidos hay cifras. Sí, Pero, sí. Pero, pero en, en Dominicana no hay cifras todavía de la condición. Uh -huh. Y estoy segura que las cifras que podemos lograr, algunas organizaciones que hacemos encuestas en nuestras comunidades y eso, son cifras que no son cifras porque son certeras porque hay mucha ignorancia sobre el tema. Hay todavía mucha necesidad también de profesionales que realmente tengan las condiciones de los niños. ¿Por qué? Porque cuando tú ves que en los, pensos, en los pensos universitarios no están las materias que te pueden ayudar a ti a detectar o que te pueden dar las, eh, las herramientas. Para tu saber como profesional cómo manejar los trastornos, entonces mm. ahí de ahí tú partes. Cuando en una psicología clínica donde hay donde hay tanto que abarcar, mm -hmm. no, hay, no hay menciones de la carrera que se dediquen al trastorno o que se dediquen, por ejemplo, al síndrome de Down, que se dediquen a otro, otro tipo de otro tipo de discapacidades cognitivas o, o vamos a decir trastornos del neurodesarrollo uh -huh. Me explico entonces eh, eso es un déficit que como que como sí. país nosotros estamos trabajando yo no digo que, que no se están haciendo las, las sesiones del lugar pero entiendo que todavía estamos sí. a años luz de, de otros de otros países que están han en este proceso que nosotros sí eh, te iba a preguntar, Paola, de ahí, de ahí viene la falta de recursos, o sea, de ahí también, de este nivel de ignorancia que viene la falta de recursos. ¿Por qué? Porque si, por ejemplo, a nivel social hubiera conocimiento, se pudiera desarrollar mejor la empatía. Pero sucede que, como sí. no hay conocimiento, hay mucha ignorancia, eh, no hay empatía ni a nivel gubernamental ni a nivel civil, o sea, a las organizaciones, por ejemplo, empresas privadas, que pudieran que pudieran inyectar fondos, o que pudieran ayudarnos, o que pudieran, vamos a decir, apadrinar organizaciones como la nuestra, eh, pues no lo hacen porque no tienen conocimiento, porque no está dentro del, del rango de responsabilidad social. Sí. Yo um, en verdad me sorprendí mucho porque ahora que yo soy madre de niño en el espectro autista, yo voy a la República Dominicana y me doy cuenta, o sea, yo veo los niños en el supermercado o en um, en SEMA, whatever, en esas tiendas, lo veo y están ahí. Y muchos padres están en, um, como se están denegando o no, no están aceptando la realidad de que su niño necesita más ayuda. Y claro. entonces, um, eso, eso, eso un poquito fuerte porque concientizar al pueblo y encima de eso también eh, eh, eh, eh, eh, agregar, como tú dijiste, en la universidad, o sea, hacer enfoque en eso. Los diferentes, las diferentes personas. Mira, yo tuve a, a Silvia Polanco aquí en el show, que es el primer hombre con en el espectro autista que se graduó eh, con un posgrado. Postado, con una licenciatura en comunicaciones sí. y él ese niño es increíble y la cosa que ese niño pasó para poder recibir terapia te digo cogiendo carro público de no sé de qué área de la capital a la otra área de la capital no sé cuántas horas es muy fuerte entonces el gobierno en vez de enfocarse en otras cosas porque no vamos a entrar en ese tema porque no terminamos hoy. En vez de en otra cosa, debería de coger esos este dinero que están usando para eh, darle botellas a personas que no están haciendo nada eh, y, y, y, y, e inyectar los fondos en las fundaciones que están ayudando a los padres. Este tema, sí, este tema no se puede desarrollar en este capítulo. <risa> bueno vamos a tener que hacer una, una, serie, una serie de Netflix no exacto, exacto una serie de Netflix tendríamos que hacer más o menos sí no yo creo que las comadres no soportarían estar aquí tanto tiempo sentadas hablando de política no entremos de política que es un tema serio no no no no vamos a hablar de, del concierto y la jornada y cómo nos unimos cómo nos unimos las sí, sí sí la concientizaciones y lo que está en nuestro poder ahora Claro, claro, claro. Entonces, um, eh, Paula, danos más o menos cómo es que funciona. Eh, cuando, ¿Cómo eligen las familias para ayudarlas? Y entonces, cómo es que funciona la fundación. Vamos a explicarle un poquito más a fondo a las comadres para que ella entienda y sepan más o menos cómo es que se, how everything is run, cómo va todo. Uh -huh. Bueno, eh, mira, la fundación recibe, o mejor dicho, trabaja en tres líneas de intervención. Una línea a nivel social, que es donde realizamos jornadas de concientización, y donde se entran canales de, de acciones, como es Luxma Educa, donde se dan talleres, charlas, conferencias, y a través de esta vía, nosotros lleva, tratamos de hacer um, acuerdos con las escuelas para poder trabajar a nivel de, de las tres áreas escolares, como lo es lo, la infancia, los niños, el, el profesor, que también necesita ser educado sobre la condición y los padres. Entonces, esa es como la línea sí. más eh, directa de, de intervención. Pero también, a través de la línea social o del eje social, nosotros tenemos las jornadas Aprende Más, que son jornadas de conferencias ya a mayor escala, que se hacen a través de un auditorio de la Universidad Católica de Santo Domingo, que, que por lo general todos los años ellos nos dan el apoyo para nosotros poder proveer este servicio de concientización y educación. A otro eje de atención que nosotros tenemos es el eje familia. ¿Por qué? Porque entendemos que los padres necesitan también ser atendidos de la misma manera que los niños. Eh, tienen que, tiene que haber un cuidado para ellos que les permita también manejar este choque emocional que es cuando a ti te dan el diagnóstico. Nosotros entonces para ese, para ese eje de atención trabajamos con terapias grupales y terapias de manera individualizada con la familia. Wow. También tenemos lo que es el eje infancia, a través de ese eje nosotros diseñamos programas psicoterapéuticos para poder proveerle la atención, atención al niño, pero ese programa, esos programas no son, eh, vamos a decir, ejecutados hasta que no se hace una previa evaluación. Y aquí entra lo que son las jornadas mm. tiempo de actuar, las jornadas tiempo de actuar son jornadas de evaluaciones gratuitas que se proveen una vez al año. ¿Por qué las hacemos una vez al año? Precisamente también por la falta de recursos y por el trabajo que también conlleva este tipo de, de acciones. ¿Por qué? Porque son evaluaciones que se hacen y nosotros los para poder proveerle una, una asistencia donde tengamos una, una cobertura o una mayor, mayor. información del infante y poder descartar un posible trastorno del espectro autista. Si el niño mm. tiene las señales, así es que se le atienden. Se lanza un formulario a través de nuestras redes y ese formulario cada mm. familia debe completar. Este formulario tiene algunas preguntas claves. Entonces, se seleccionan las familias mm. que... Se, se revisan y bajo la información que nos suministran, pues ya sabemos que hay señales de alerta fuerte mm. en esa familia donde se le provean las evaluaciones. ¿Por qué lo hacemos así? Porque las evaluaciones que se proveen eh, o la intervención que se hace en esas jornadas tienen un costo aproximado de 7.000 a 12.000 pesos. Entonces, ¿qué significa eso? Nosotros poder mm, llevar un objetivo, por ejemplo, lo que tenemos año, que son 137 niños, 137 familias, hay uh -huh. un poquito costoso para nosotros poderlo llevar. Entonces tenemos que hacer una selección, eh, porque las pruebas también que se realizan son pruebas muy focalizadas, focalizadas a descartar uh -huh. el trastorno del espectro autista. Entonces, como tenemos también ahora mismo una serie de trastornos del neurodesarrollo, pueden confundirse y por eso somos tan selectivos en este entorno. Pero las familias, eh, también sí. las familias pueden pedir ayuda en cualquier momento, o sea, yo te hablé de los tres ejes, familia, sociedad e infancia, eh, pero las personas pueden acceder a nuestra página y solicitar ayuda en cualquier momento, entonces ellos sí pasan por un proceso, okay. pasan por la evaluación regular y luego ese niño recibe las terapias también particulares que nosotros proveemos en nuestra localidad. Y también utilizamos centros aliados que, que le dan que le suministran esas terapias cuando no están tan cerca de nuestra localidad, porque no es fácil tampoco tú estar viajando eh, y eso. En nuestra página web, losma.org, mm. encuentran este formulario que se llama Solicita Ayuda, y es un formulario donde tiene información socioeconómica y para nosotros poderle brindar ayuda y que reciban los servicios a, a, los, a los costos muy bajos que nosotros tenemos allá. Más o wow. menos eso es. Excelente. Perdón, porque es largo. Ah. Paola, no entonces, uh, te tengo una pregunta. Sí, fue perfecto. Eh, Paola, entonces, te tengo una pregunta. Más o menos, hay mucha gente que se enfocan en la carrera de hacer, por ejemplo, Terapia ocupacional, o terapia física, o terapia del habla. Hay gente que, hay mucha gente que se enfoca en eso, o en realidad no se encuentra tanto, tanta gente especializada en ese, en ese, en esos, um, en esas áreas. No es fácil encontrar personas. Ahí es un tema un poco difícil. Porque, bueno, se aplica aquí en nuestro país mucho lo que es la ley de oferta y demanda. Debido a la cantidad mm. de, lamentablemente, suena suena suena muy comercial para, para el trabajo que nosotros hacemos, pero es así. La, la la demanda es mucho mayor que la oferta, sobre todo en, en áreas como terapia mm. ocupacional, eso te lleva precisamente al punto de, de nuestro tema del día de hoy. El, terapeuta especializado, el, mejor dicho, el profesional especializado en una área de terapia ocupacional es un profesional que no, que no, te, que no te ayuda o que no te brinda el servicio en una organización como la nuestra, por ejemplo, por, por bajo costo, porque sus, mm. sus intervenciones la cobra altas porque precisamente hay mucha demanda. Por tanto, el costo ya. es alto. Y los profesionales cobran mucho por una sesión terapéutica. Mm -hmm. Igual con el área del de, especialista de terapia de lenguaje. Aquí tú encuentras una terapia de lenguaje en 3,000, 3,500 pesos, 40 minutos como máximo, es más, la mayoría dan 30 minutos. 3,000 pesos semanales. Exactamente. Sí, eso, eso es mucho aquí. o sea eh, para una familia de, bajo, no, de, de bajos recursos es imposible. Es ah. imposible para una familia de bajos recursos. O sea, cuando Yo a ti te dicen 12, que tu hijo necesita una terapia mes, de lenguaje y el, y el terapeuta te cobra, claro, exacto, te cobra mil pesos o dos mil quinientos. Tres mil pesos o dos mil quinientos por 40 minutos. Y tú tienes que llevarlo una vez a la semana obligatoriamente. A las dos semanas son seis mil pesos. Un mes son 12 mil. Y el salario sí. mínimo de aquí, de una pequeña empresa, son 12 mil. 500 y algo de pesos. Y lo subieron recientemente Ay. como a 13 mil, 14 mil pesos. Entonces, analisa. Y la mayoría de las familias que tienen niños en una condición de autismo dos o 3, moderado, severo, tienen que dejar de trabajar para poder atender al niño con qué le dan la terapia. Sí, igualmente el terapeuta ocupacional, como hay pocos profesionales, profesionales realmente preparados en el área, entonces y con el expertise uh -huh. obviamente también sus sus consultas son más costosas, 2500, 2000. Wow. Es fuerte. La... Wow. Estas disciplinas aquí, bueno, ser por en en menos pagar, y cuando no lo pueden pagar, nosotros tratamos de hacer todo lo posible para no ser como la familia puede recibir la ayuda. Igual los programas psicoterapéuticos. Mm -hmm. o sea, el, aquí la educación para eso es otro eso también es otro tema la Vaya, educación no, para nuestros sabes. niños también es es, es difícil conseguirla de calidad huh. eh, ahora soy eh, yo que tengo una pregunta y bueno, mira ni te diga de las evaluaciones una prueba a 2 a 22 Oh my God. ¿Cuál es tu pregunta, penal Pepe? No. Yo te escucho. Ajá. Eh, eh, la, mi pregunta es para Luz, más otra vez para Paola. Eh, eh, dentro de lo, porque eh, ya tengo una curiosidad, ya que estamos hablando de esto, y yo sé que quizás va a ser otro tema para, yo te digo que una serie de Netflix que nos vamos a, que nos vamos a tener que hacer. Eh, habría dentro, dentro, de, dentro de los servicios que ustedes dan, ahí el servicio como de capacitación a los padres o a los familiares con niños del espectro, porque si los familiares claro. están muy interesados, porque ya cuando uno está bien informado, uno mismo aquí, por ejemplo, nosotras todas, tomamos carta en el asunto y buscamos en YouTube Ajá. y comenzamos a aprender y comenzamos esto. Claro. Entonces, hay un tipo de como de capacitación para la familia sé que no es algo profesional nunca va a, tú sabes, a quitar lo que hace un profesional pero ese tipo de, de como de entrenamiento ustedes lo, lo imparten o existe en la fundación claro que existe ahorita yo hablaba eh, en nuestro eje de sociedad yo hablaba de Luzma Educa Luzma Educa es una plataforma uh -huh donde se están diseñando, o ya se diseñaron los programas de talleres para los padres. Esos talleres mañana incluyen lo que es la ayuda en la nutrición, con un especialista en nutrición, para que ellos puedan también ayudarse en casa con esa parte. La parte de cómo ayudar al niño con la terapia del lenguaje, que los padres pueden hacer ejercicios lingüísticos con ellos y les puedan ayudar. Um, también nosotros tenemos lo que es a través del programa psicoterapéutico con los niños de, que están allá recibiendo la terapia, se les ofrece la intervención de padres. La intervención de padres es eso, una educación de cómo deben de tratar al niño en casa. ¿Por qué tenemos y manejamos estos ejes de intervención? Porque nosotros no hacemos nada con un niño que va una hora allá una vez a la semana. Ese niño no va a avanzar si no, si no educamos al padre. Eso, eso, es, eso es básico. Uh -huh. eh, y también nosotros tenemos dentro de lo que son las líneas eh, integrales, ¿verdad? En lo que son los programas, tenemos el tema de que nos acercamos a la escuela del niño y vemos cómo ese niño se está comportando uh -huh. en el aula y cómo le enseñamos algunas técnicas al, al maestro para que le puedan ayudar en, la, en el aula. Obviamente, todo esto, eh, todas estas líneas de intervención, quisiéramos llevarla quizás más rápida, pero tenemos que ir en un proceso lento porque nosotros no tenemos tantos recursos. Yo, porque tú supiste, yo estudié, aparte de todo lo que yo te dije, yo estudié publicidad. Entonces, la, uno va creando cosas, va, va generando y creando cosas como para tratar de que las cosas que tú haces, no te lleven tantos recursos y tú te vuelves así como Maxi tú dijiste bueno tú te vuelves todo loco tú haces de todo, todo loco, claro que tú, tú aquí, aquí ando yo de sonidista mi amor ya yo soy sonidista <risa> y todo instalo tarima tú no sabes muchachos sí y pone todos tus luces y todo sí claro, Sí, sí, cuando venga hasta, hasta de DJ voy a tener el concierto. Uno nunca sabe. Oh my God. Yo iba a decir pero, pero, que. Te iba... Paola, te tenía otra pregunta. Entonces, um, allá. Aquí hay una cosa que se llama intervención temprana para los niños que son de sí. dos años de un año y pico hasta los tres años de edad hasta que entran a al, la al, um, cómo se llama preescolar tienen algo así para para mm -hmm. que pueden ir así cómo así no claro hay, hay terapias de atención temprana pero Sí, pero perdón que interrumpa. La pregunta no, no, no. es, ¿lo tiene Luzma o lo tiene el gobierno? Marce, ah, no. es tu pregunta. No, no mi amor. Sí, sí, esa es la pregunta. Esa es la pregunta. No, okay. Luzma. La pregunta es que si lo tiene él. el gobierno. No, el gobierno no tiene eso. Eso no existe. No, mira... <risa> Ay Dios mío. No, no, mira, aquí, aquí hay unas eh, déjame explicarte, no es que no existe. Existe mm. una aula de una aula de paso. Esa aula de paso mm. se pone, verdad que es para estos niños. Sin embargo, esa aula de paso eh, yo realmente yo no voy a ser honesta pero yo te no voy a ser honesta por favor, por eh, favor yo no, por he encontrado, favor. no he encontrado la primera no he encontrado la primera está el programa tú sabes Ajá. pero yo no he encontrado la primera yo-yo el programa imaginario existe no, no he visto no. Ese de los... no, no, no. Hay, hay escuelas, bueno, para que tú tengas una idea, a nivel distrito, yo te estoy hablando distrito, aquí sí, bueno, igual que allá, que un distrito tiene varias escuelas asignadas. Ah, a nivel distrito, sí. en el distrito, yo fui a visitar el distrito, lo fuimos a visitar, me parece que en noviembre del año pasado, y cuando digo yo, pero ¿cuántas aulas de inclusión tienen en el distrito? Aulas de inclusión significan esas aulas que se supone que crearon dentro de las escuelas para atender niños con necesidades específicas. Esa aula solamente... ...una aula para una población... Estoy hablando de como 15 escuelas que tiene el Distrito 10, que tiene el Distrito de aquí, de Santo Domingo Este. O sea... Ah, cómo vamos a Ay tener Dios el espacio señores. dentro de dentro de una encuesta que nosotros tuvimos el 42 por ciento de los niños no estaba escolarizado porque porque el nivel de la Como condición o sea el nivel 2, 3, o está sea, claro no no no entraban. y tengo bueno tengo una niña en el programa psicoterapéutico para mí para el Infante Tenía tres, cuatro años en una lista de espera de la escuela. Cuatro años, cuatro años. Increíble. Ay, una Dios mío. Organización, uno hace lo que está en su poder. Pero mira, se, se te agradece infinitamente tibicata, el, tibicata. El, la labor que están... No, lo okay, que yo, se le agradece infinitamente la labor que ustedes están haciendo allá, porque en realidad sin gente así como tú, no pasaría nada en el país. Vamos a ser realistas, ¿ok? Pero vamos a hablar, vamos a cambiar un poquito del tema, no, no cambiarlo completamente, sino vamos a entrar un poquito más que... En qué fue, ¿Cuál fue el plan, Penélope, eh, con respecto a estos conciertos? O sea, sabemos que es para recaudar fondos, pero ¿hasta dónde vamos a llegar y cuánto concierto vamos a tener? Y, y vamos a hablar de eso. OK, OK. Uh, bueno, yo hice uno el año pasado, que bueno, es una, una anécdota bien, bien curiosa. Eh, el concierto fue la primera vez que lo hice, fue el año pasado, pensando en Paola. Pero, ¿qué pasa? Eh, yo conocí a Paola a través de las redes también, a través de una persona que conocí en las redes. Pero, cuando yo hice mi primer concierto, lo hice a favor de otra fundación, pensando que era la que de Paola. Pero no importa, porque como quiera ayudamos, ah. ¿me comprendes? Pero, eh, sí, eso sí. me pasó. Entonces, hicimos el concierto. Yo Por ahora, yo, lo he, yo he querido hacer, quiero hacerlo más veces, pero estoy haciéndolo en abril, que es el mes de, de la concentración sobre el autismo. Entonces, lo estoy haciendo una vez por año. Uh -huh. Quisiera que lo pudiera, pudiéramos hacer más veces en otras ciudades también. Como le dije ya a Paola, ella vive en Orlando, también lo podemos hacer en Orlando. Eh, pero, como estamos hablando, aquí no, aquí esto es a puro, a puro dolor, como dice la canción. Estoy pidiendo favores, ven, ven aquí, que conozco el del sonido, que tú eres amigo del de la luz, que ven que tú cantas. O sea, las bandas son totalmente profesionales, eso sí. Son bandas profesionales eh, que uh -huh. yo conozco porque también me, eh, no lo mencioné ahorita, pero me desenvuelvo en ese medio. Como booking manager, hago cumpleaños, hago eventos, bueno, todo lo haga, como dicen, como estábamos diciendo ahorita. Entonces, eh, sí quisiéramos hacerlo más, pero ahora lo estamos haciendo en el mes de abril. Ok. Entonces, vamos a hablar sobre eh, la fecha, quiénes van a buscar. Eh, yo sé que la dos de me encanta. Los vi. Eh, yo participé en un concierto benéfico para la Fundación de Latinas y Líderes que trabajan con, uh -huh. con las niñas en la República Dominicana en un área de Santo Domingo muy pobre eh, para enseñarlas a cómo ser líderes y también prevenir uh -huh. eh, el embarazo temprano en las niñas y también ayudar a capacitarlas a hacer algo y soñar más allá de lo que están viendo en su entorno. Entonces, eh, sí. esos artistas son excelentes. Eh, vamos a hablar sobre la fecha, sí. más o menos a qué hora comienza, el costo del ticket y dónde vamos a poder encontrar toda esa información. Ok, ok. Eh, la fecha es el jueves, 13 de abril. Eh, los tickets están a 35 dólares, empieza a las 8 de la noche y se pueden encontrar en Eventbrite. Eh, yo tengo el link en mi página, te lo puedo también suministrar si tú quieres ponerlo en tu página. Lo tiene, eh, lo voy a, no sé si Paola también lo va a poner eh, en la página de ella. Entonces ahí ellos pueden comprar el ticket. Eh, tengo también una página abierta para donaciones en caso de que quieran donar. Eh, y es eso es, o sea, estoy tratando de unirme a la causa que tiene Paola allá en Santo Domingo porque recursos es, es lo que nos, más nos falta. Entonces, nosotras vivimos aquí, las tres vivimos aquí, tenemos niños eh, con condiciones en este país, pero no podemos sí. olvidarnos del que está allá y no puede. Creo que es muy importante eh, sí. cuando uno, eh, como estaba diciendo Pablo ahorita, ser empático, eh, ponerse en el lugar del otro, saber que nosotros tenemos eh, ciertos recursos, pero no quedarnos con, ok, yo estoy bien y el otro no me importa. Entonces creo que es, es muy bueno uno unirse, cooperar, ayudar, y, y uno se siente muy bien cuando uno hace eso. Ok. okay. Eh, entonces, Paola, entonces ¿Sí? que te quería preguntar... escucho bien. Ok. Entonces, Paola, te quería preguntar, ¿cuál? vamos a poner que tenemos una varita mágica. ¿Cuáles son tus planes dentro de los próximos cinco años para la Fundación Usma? Mira, si yo tuve una varita más, yo <risa> buscará una casa donde yo a una, abrir a los adolescentes eh, para, para irlos instruyendo a la vida adulta, porque a nuestros niños no se nos van a quedar pequeños. Nosotros hemos desarrollado una serie de programas. Eh, para esta parte y este nivel de desarrollo que, que va desde los no, ya ¿Dónde vimos. me quedé? Porque yo empecé a emocionarme con esa pregunta y no sé en, dónde en, me quedé en, en, en, en el uso de la varita mágica <risa> te quedaste coge la varita y empieza ya, a Eso fue lo único que escuchamos <risa> Ok, espérate vamos a contarnos eh, Pero me 3, 2, 1 3, 2, 1 y acción, voy a hacer la pregunta de nuevo. Eh, Paola, entonces si tuviéramos una varita mágica para poder darte cualquier o sea, cumplirte cualquier sueño que tengas, cuál es lo que es lo que? Ves? Sí. Que es, un... Eso es Esta pregunta es muy amplia, Marcio, tú deberías de resumirla, de, de, de... pero si yo tuviera una varita mágica, pues lo que yo tendría primero es una, una casa donde yo pueda recibir a um, adolescentes y jóvenes para irnos preparando para el futuro. Eh, nosotros tenemos programas para la para la primera y segunda infancia, pero no tenemos programas para quizás los adultos a nivel de organización. Lo tenemos, pero no lo hemos podido implementar. Entonces, dentro de nuestro plan estratégico 2023-2028, nosotros tenemos la idea de poder implementar estas líneas de acción, pero que vayan dirigidas a los jóvenes con la condición, para que se vayan preparando para lo que les espera cuando ya sean adultos, entonces esa, ese es como mi primer sueño, mi segundo sueño es tener la casa, porque definitivamente nosotros estamos en un lugar rentado y es muy costoso aquí eso, entonces eso es uno de los planes que yo quisiera que podamos lograr en la organización eh, pero una casa donde las personas puedan llegar fácil, porque aquí el, el tránsito, el carro público, las madres llegando con esos niños. Yo necesito ver como que puedan, puedan bajarse, si vienen en guagua, si vienen en su concho, en su ¿verdad? Vengan y, y puedan llegar a la, al, al lugar fácil. Eso es lo que como que yo quisiera. ¿Me entiendes? Así, ah, tú me dijiste varita mágica, pero es muy amplio lo que yo deseo. Así que aquí no puedo... Hola, es una varita <risa> mágica. Es una varita mágica, no es una cosita. O sea, tú vas a tener unos bus que van a recoger a los niños en una parada con los padres y te lo van a llevar a la casa. Sí. O sea, no fue un palito que te dieron, no fue un palito, fue una varita mágica. Exacto. O sea, vamos a tener una, una, una a flota aprender. de minibuses que van sí. a a recoger a los niños. Oh, pero ven acá. Claro, porque es una varita, no fue un palito que tú le diste. Es magia sí, que vamos sí, a hacer. Sí. Y se nos fue de nuevo la mujer. Ay, pero se desconectó otra vez. Ay, ay, Dios, ay, santo ay. Domingo. ay. Santo Domingo. Este wifi de Santo Domingo, ay, Domingo. Dios mío. Ay, no. Dios santo. Tú vas pero a editar serio, todo esto, ¿verdad? Me gustaría ¿verdad? ver algo así. Claro, claro. Es otra cosa que yo aprendí. Editación okay. de audio, toda la cosa. Ay, ay, ay, ay, ay. ay. No, no, no, nosotros somos el no final. Nuevo, de verdad. Lo entrecorto y esa cosa. Yo aprendí del todo. De todo, de oh. todo. To. Tú ves tú, o, todo no, eso, todo pues, eso, los cositos que yo subo en Instagram. Este, hey, pues soy todo yo, todo, uh -huh. todo. Bueno, bebé, pues tú sabes que para el concierto yo te necesito porque ese es otro tema. Que tú vas a tener que ir a grabar y a editar claro. el concierto. Gracias. Ah, bueno. Ya, ya. tuve, ya tengo imágenes oh, aquí, vamos. video y edición. oíste Paola. Ya tiene, tiene ¿Sí? imágenes, ¿Sí? video perfecto. Yo, yo mira, lo, lo... claro, tú sabes que yo involucro, yo involucro a la gente, yo soy experta en involucración. <risa> <risa> no, tú sabes que, que eso muy eso, eso que está haciendo Penélope eh. yo yo soy una amante de la música. A mí me encanta, cuando Penélope me, me estábamos hablando, y yo le decía, ay, ay, pero qué chulo, yo soy un amante de la música. Y yo creo que muchas, muchas personas debemos de, de hacer sinergia el día del concierto y, y que, que nos unamos, cantemos juntos, vayamos al concierto, apoyemos, porque realmente hace mucha falta eh, personas, organizaciones que, que se unan para lograr algo tan bonito como lo es la música y por el autismo, o sea, nosotros tenemos que tenemos que unir fuerzas y todos los que se puedan conectar, todos los que puedan ir, todos los que puedan grabar, que se, me gustaría que sea este ese momento de, de, de canciones que vamos a tener allá, sino que se vaya, vaya más allá y que podamos lograr algo que, que realmente toque sí. los corazones de las personas, de los dominicanos que estamos en el, en el exterior, y, lo, y, las, eh, y las personas que también aquí en Dominicana se encuentran, también vean que <coughs> nosotros como dominicanos estamos haciendo algo por nuestro país y nuestra sociedad. Por, sí. Yo um, estoy invitando a todas las comadres del del show, que vayan y hagan acto de presencia, compren sus boletos y presentense allá, porque tenemos que apoyarnos unos con el otro. O sea, si no creamos comunidad y nos unimos, nadie lo va a hacer con nosotras. Entonces, tenemos que coger y llegar en fuerza el grupo, todo el mundo, lleven sus niños y toleran la música. Y, y vayan allá como familia, sería algo estupendo y saben que el dinero no es, o sea, va a ir para una causa excelente que es ayudar a otros padres que son igual que ustedes, eh, con conseguir las terapias que necesitan porque eso es lo más, mire, sin esas terapias el niño mío le pasó igual que el niño de Penélope, Aiden perdió todas las palabras, él tenía 25 y de repente, de un día para otro, la tía mía vino de Santo Domingo, que Dios la tenga su gloria, vino de Santo Domingo y, y estaba quedándose con nosotros. Y me dice, mío sí, pero el niño no habla. Digo yo, qué que no habla, ¿cómo? Sí. Dice ella, no. Entonces nos pusimos a escuchar. El niño tenía 25 y se quedó con dos, mami y leche. Eso era todo, ¿ok? Y vimos cómo fue progresando y se estaba poniendo agresivo el niño porque no se podía comunicar. Entonces, sin esas terapias, ya ahora es otra cosa completamente diferente. Ya yo que me tengo que decir, papi, por favor, baja la voz, eh, no hable tanto, eh, vete a diez, <ríe> porque él, este niño habla demasiado, incluso, él se autoenseñó a hablar español, porque, o sea, la terapia de aquí, lo que te dicen es que, ay, nada no más, eh, háblale en inglés, para que aprenda que en realidad es fácil. es un medio, como Esas son cosas eh, de colonialismo, colonialismo, como tratando de borrar la cultura de los niños. Pero, vamos, uh -huh. es otro tema para otro día. Pero en realidad, el niño se enseñó él mismo Ay, a hablar papá, español. Sin esas papá, terapias, él es nunca, él nunca hubiese tratado, o sea, nunca, no hubiese estado en el nivel que está ahora. So, queremos ayudar a otros padres y otras madres que también reciban esas mismas terapias y que tengan la misma oportunidad que nosotros aquí. Y que conozcan, uh -huh. tú sabes, que uh -huh. se informen, porque ya nosotros nos estamos yendo ya al tema de las terapias. Pero lo que se va a hacer en la jornada no es solo, además de los diagnósticos, es también informar, enseñar sí. a las personas que no tienen ni idea de lo que es autismo. O sea, a las personas, porque... Sí. Una de las cosas que más me, me, me provocó a, a esto es, como yo le digo, yo soy de un lugar, de un campo, del Cibao, de San Francisco Macorís, y cuando yo voy con mi hijo, yo veo que la gente se queda mirando lo extraño. Eh, bueno, dentro de mi familia sí. yo tengo casos de personas, que, que Paola sabe, que, que, me, que tengo familiares con autismo, y las personas alrededor de ellas no sabían ni siquiera lo que es el autismo, ni qué, ni qué le pasa a los niños, mm. ¿me entiendes? Entonces, eso es una de las cosas que más me causa porque yo quiero que la gente aprenda que esto no es una cosa del otro mundo, que esto es algo que está, que es real y que es, aunque es para siempre, es tratable, ¿me entiendes? Es una condición sí. que tú puedes sí. ayudar a los niños, que tus niños pueden desarrollarse, que tus niños pueden aprender, pero si ellos no tienen ni idea de por qué un niño hace las cosas, ¿cómo lo van a ayudar? Entonces para mí eso fue una de las cosas más importantes de las jornadas que hace, que están haciendo uh, eh, Paola en la Fundación Luzma, que es enseñar, enseñar, hablar de autismo, esto es autismo, es esto, y después que sepan lo que es esto, entonces hacemos esto, ¿me entiendes? Porque allá te digo que están a años, a años luz, pero eso lo vamos a arreglar con la varita mágica. <risa> excelente, eh, mujeres. Miren, le, le tengo que dar las gracias. Fue una conversación muy excelente. Me encantó todo. Se saben, eso está muy bien. Y um, vamos a terminar el show, como siempre lo hago. Síganme en Instagram en Comadriando Pod y sigan a Penélope. Penélope, danos tu um, nombre de usuario. Ajá, mi, mi Instagram es penelope.taveras09 Ok ¿Y tú, Paola? Uh -huh. La de la fundación, por favor Arroba, arroba Fundación Ok, comadres, y si tienen alguna pregunta eh, no duden en enviarme un comadregram por vía email, correo electrónico a marcy a puntocom o mándame un mensaje privado Visiten nuestra página web www.comadreandofar.com para leer nuestra última publicación de blog, conocer eventos futuros como el concierto y la charla que tendremos el 19 de abril y obtener sus camisetas oficiales de comadreando. Eh, gracias por pasar tiempo con sus comadres, ya son comadres del show. Muchas bienvenidas gracias. al grupo. <risas> Y Thank you. que pasen buenas noches. Adiós. Bye. Okay. Bye bye. Mom,